ya estaba duplicada en los mitos nórdicos. Aparecía como la diosa Frig, esposa de Odín, así como freya esposa de Oro. Aunque tenían elementos comunes, Frig era una figura protectora de los humanos, su esposo y, especialmente su hijo Baldur. Por otra parte, Freyja era independiente que practicaba activamente su magia y se asociaba con el oro. Igual que Odín no dudaba en hacer sacrificios por el conocimiento, ella usaba su sexualidad en su beneficio. Incluso su protección es peligrosa, pues somete con ella. Por eso, son figuras complementarias.